Bueno, empezamos fuerte. A ver, eh, seguridad vial básicamente es, eh, es el conjunto de acciones tendentes a que ...todo movimiento de personas o de mercancías por una carretera sea seguro... ...a partir de ahí son un gran número de intervinientes... ...los que tienen que, que entrar en acción... ...y la coordinación de todos ellos... ...para que el modelo provoque el mínimo número de errores... ...hablar de, de error en seguridad vial es accidente... ...pues es el que nos va a conducir a un, a un sistema seguro... ...que es lo que busca eh, la política de seguridad vial bien entendida". Bueno, yo creo que lo más importante es explicarles modelos de éxito. Eh, el mundo está lleno de, de modelos de éxito y yo creo que explicar a los responsables de manejar los recursos de un país y las decisiones estratégicas de un país que no es una misión inabarcable y que es inaceptable que haya un número insospechado de víctimas humanas por mor de la movilidad de las personas y de las mercancías en un país. Es la, ...es la razón por la, que, por la que uno tiene que moverse... ¿no? ...por tanto yo creo que explicarles... ...cómo otros países lo han conseguido de manera razonable... ...y cómo hay eh, situaciones que se pueden mantener... ...en, en, en, unos, en unos estados de, de seguridad altos... ...es lo que necesita ver un político para... ...para tener la sensación de que obtiene réditos... ...algunos en el corto plazo, otros no tan en el corto plazo... ...pero sin duda necesarios para el desarrollo de un país". Bueno, yo creo que Ilieb está, está siendo muy valiente, ¿no? es, da, da la sensación de que está tirando de un carro complejo, probablemente en un momento en el que la prioridad del país no sea estrictamente la seguridad vial, y sin embargo pues poniendo en valor una forma de trabajar que ha funcionado muy bien en, en los países de, de medianos y altos ingresos, y que por tanto yo creo que es la forma en la que, en la que hay que intentar que países con no tan altos recursos y con problemas probablemente más acuciantes empiecen a manejar decisiones de, de países donde se ha conseguido unos réditos importantes en esta materia. Por tanto, yo creo que es valiente la postura, necesaria la postura, alguien tiene que meter el gusanillo de la necesidad en la administración y sin duda yo creo que Iliev lo está haciendo poco a poco, pero sin duda no va a desfallecer en el intento, una vez que uno conoce a, a su presidente.